Existen alrededor de 7.000 enfermedades poco frecuentes que afectan a un 8% de la población. En Iberoamérica somos 42 millones de afectados y se estima que un millón de venezolanos tenemos una de estas patologías. Las enfermedades poco frecuentes son desconocidas, graves y con riesgo para la vida. La mayoría son discapacitantes, incurables y potencialmente mortales. Aproximadamente el 50% de las personas afectadas por estas enfermedades son niños. Las enfermedades poco frecuentes son responsables del 35% de las muertes en el primer año de vida. Transcurren entre 5 y 10 años para obtener el diagnóstico de una enfermedad rara. En los años que pasan en la búsqueda de un diagnóstico, al menos el 56% de los afectados es tratado inadecuadamente por la falta de conocimiento de los profesionales de salud. Aunque la mayoría de las enfermedades poco frecuentes no tiene cura ni tratamiento específico, el 85% de los afectados requiere tratamientos continuos o de larga duración. La imposibilidad de acceder a tratamientos para nuestras enfermedades atenta contra nuestras vidas. Las enfermedades poco frecuentes producen un alto impacto familiar, social, emocional y económico. Tanto que 9 de cada 10 personas con una de estas patologías necesitan apoyo para realizar las actividades de la vida diaria. Además de luchar con los retos cotidianos, la familia tiene que afrontar el diagnóstico y las manifestaciones de la enfermedad. Y muchas veces cuidar del paciente 24 horas diarias, 365 días al año, por toda la vida. Es ineludible una respuesta firme y decidida de los poderes públicos para la atención de las necesidades de las personas con enfermedades raras. Necesitamos una ley para personas con enfermedades poco frecuentes.